Los nombres con la presencia en la iconografía que ustedes observan, peces y aves marinas. Pero en este corredor vamos a observar que los Chimú plasmaron las dos grandes corrientes marinas que tenemos, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Nosotros estamos en el lado norte y pueden observar peces que desde el lado norte van hacia el lado sur, que nos representa a la corriente ecuatorial del Niño, a las aguas calientes. Pero en sentido contrario de sur a norte, que no representan la corriente de Humboldt a las aguas frías. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes observan que los peces están ascendiendo mareas altas y descendiendo mareas bajas. Y en la parte inferior, diferentes aves marinas, pero acá no hay pelícanos. Recuerden el pelícano, la bolsa abajo del pico, que hay? hay aves guaneras y hay aves piqueras. Ahora, como les dije, de las 11 hectáreas no todas se han trabajado. De la parte interna, de la altura de sus paredes, también se ha partido. Estuvo entre 3 a 5 metros. Se dice que esta pared más esta fue de aproximadamente 3 metros. Y lado del fondo, la pared que se observa, en la muralla, que tuvo más de 10 metros. De esta pared hacia la otra pared, todo ese son zona, intangibles zonas que el proyecto todavía no trabaja. Y desde allá nuevamente, mira la misma decoración de rombos en las paredes. Toda la iconografía abajo tuvieron aves marinas, pero... Por lo mismo, este, el, el, el, por el mismo salitre del mar, es que se coloca el adobo. Pero eso sí, ya restauración de parte del rey. El así ha sido casi en su totalidad restaurado. Pues todavía había bastante se eh, de Ahora, en realidad todo lo que ustedes observan del palacio, todo esto eh, hay bastante restauración. Porque la prisa mucho la iconografía, porque cada cierto tiempo se tienen que hacer trabajos de restauración, cada cierto tiempo de los restaurados se tienen que nuevamente volver a restaurar. Eh, lo, algunos arqueólogos postulan la idea que es por ello que mejor, muchos muros de las paredes de los otros palacios de la iconografía, mejor se queden así, porque no hay todavía un verdadero trabajo de conservación que se pueda este, lograr recuperar eh, y hacer este se deteriore, que la brisa no afecte a ella. Porque hay que donde un poco de fotografía que es mucho mejor, que de...